Vamos a hacer este ejercicio de curvas cónicas en las que nos dan la distancia entre dos focos y la distancia entre uno de los focos eh, y un punto de la elipse. Eh, bueno, aquí habría que aclarar que este punto, este punto A, debería ser, eh, de al menos se entiende de, de, del, del extremo del eje menor puesto que si es un punto cualquiera nos haría falta la distancia al otro foco, a F para poder situarlo ¿Vale? así que lo primero que vamos a hacer es con el compás, eh, centrando en el punto O yo ya tengo estos dos ejes preparados, vamos a ajustar la medida A eh, la distancia entre los focos es 40 milímetros, 4 centímetros así que la distancia desde O hasta uno de los focos debe ser de 20 pues aquí vamos a marcar la posición de un foco y volviendo al otro extremo o al otro lado marcaremos también a 20 la posición del otro foco, ahí lo tenemos. Vamos a ponerles nombre, este sería uno de los focos y ahora vamos a poner el F' tal y como nos dice el enunciado. Bien, eh, como decíamos, A tiene que estar en el en un triángulo eh, y, y con los datos que tenemos debería ser un triángulo eh, isósceles eh, y A debería ser el extremo de, de, del eje menor, si no nos faltaría algún dato. ¿vale? Así que desde F' o bien desde F, en este caso tanto, tanto daría, vamos a abrir el compás, vamos a girarlo un poco, vamos a abrir el compás tomando la medida de 30 milímetros, 3 centímetros, aquí la tenemos, así que vamos entonces a marcar la posición de A y ya de paso marcaremos también la posición del de otro extremo de ese eh, eje menor de la elipse que vamos a llamar B bueno, entonces vamos a ponerle a los dos el nombre A y aquí abajo B. Bien, ¿cómo hacemos ahora para hallar el eje mayor? Bueno, pues acordaros que existe una relación entre la distancia de los focos, la, el eje menor y el eje mayor, en el que la distancia desde A hasta F, desde un foco hasta el extremo del eje menor, esa distancia, que son estos 30, en realidad es la mitad del eje mayor, así que ya con la distancia de 30 milímetros tomada en el compás, lo que vamos a hacer es mover el compás otra vez al punto O, vamos a centrarnos bien ahí, vamos ahí, y eh, con esa distancia marcamos el extremo del eje mayor tanto a un lado de O como al otro lado de O, vamos también a ponerle nombre, uno de los extremos vamos a llamarle C y el otro extremo vamos a llamarle B, por ejemplo Ya tenemos entonces eh, la, los elementos principales: eje mayor, eje menor, distancia entre focos de, de, de la elipse. Ahora lo que deberíamos hacer sería dibujar esta elipse y para ello vamos a usar el método de, de afinidad, en el que vamos a trazar las dos circunferencias principales de la elipse: una con centro O y radio el semieje mayor y otra concentró O y radio el semieje menor, así que el compás tomo la medida o B o A, ahí la tengo, y entonces ya trazo la circunferencia menor de esta elipse. Eh, en el método afinidad lo que vamos a ir trazando es una serie de radios estas dos circunferencias que van a ir cortándolas, vamos a ir trazando radios a 30. Vamos a, voy a trazar tres radios por cuadrante, sería un radio. Voy a dibujar solo la parte en la que estamos cortando a las circunferencias, voy a dibujar radios a 15, 30 y 45. había dibujado antes Me he equivocado, bueno, repito aquí el de 15 de sumo ahora sí 90 y está hallando 105 grados y eh, había hecho el de 45 pues ahora voy a hacer el de 60 por ejemplo no había hecho el de 30 bueno, eh, y sumándole 90 voy a dibujar también el de 45, al final hallaré 4 puntos por cuadrante y sumándole 90, cuantos más puntos tengamos hallados, como la elipse al final se traza a mano, más exactos van a ser. ¿Vale? Bien y ahora lo que vamos a hacer es por cada intersección de, este, de estos radios con la circunferencia menor, vamos a trazar una línea paralela al eje mayor. Así que todos estos voy a líneas paralelas al eje mayor. De la misma manera, en todos ellos. Hay una que no, la, la he trazado mal, no ha llegado a cortar a la circunferencia menor, luego terminaré entonces de trazarla. orden por cada uno de los radios que corta la circunferencia mayor trazaré líneas paralelas al eje menor la intersección de ambas líneas paralelas al eje mayor y paralelas al eje menor me indican puntos de la elipse en eso consiste el, el método de afinidad Tener siempre cuidado en estos de no millarnos demasiado entre las líneas, pues a veces es bueno trazar muchos puntos, pero a veces puede, puede equivocarnos. Ahora, otra, no a la horizontal, así que luego la haré. si acaso ahora voy a corregir alguna que quizás no ha quedado del todo suficientemente alargada por ejemplo esta aquí eh, teníamos eh, ese radio también que correspondía si no me equivoco a un radio de 150 aquí abajo también me faltaba una horizontal, bien todos estos puntos son puntos de la elipse así que ya por fin podemos trazar la elipse, para ello usaremos ya una línea un poco más gruesa y un color que lo distinga, iremos uniendo con esta especie de de especiales que tengo aquí estos puntos, ahí no olvida uno ya, no lo corregiré vale, acordaros que tanto A como C como, como B como B son puntos de la, de la elipse vale, también eso son, son solución la elipse se si traza a mano se puede sustituir por, por uno valor en ciertas ocasiones pero en este caso estamos trabajando las fónicas así que deberemos trazarla en nuestro papel, a mano con mucho cuidado, siempre intentando pasar una vez no repitiendo una y otra vez la línea sobre mismo los mismos puntos y esta última con la que cerraríamos bueno, eh, no me ha quedado todo bien, pero bueno eh, esto sería el método para hacer este problema ¿vale? Eh, bueno, espero haberos ayudado, cualquier pues, duda yeah